Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo copiar, instanciar y referenciar objetos en 3ds Max. 3ds Max engloba estos términos en lo que se denomina clonar. Existen tres métodos de clonación y los vamos a analizar ahora en un momento. Eh, en, en todos los casos... Eh, lo que se va a generar, el resultado de aplicar el método, va a ser eh, uno o varios eh, elementos exactamente igual en lo que a geometría y componentes se refiere. Las diferencias van a venir en lo que va a ocurrir inmediatamente después de realizar eh, la clonación. ¿vale? Os lo explico. Bien, los métodos que tenemos, os he dicho que son tres, es el método de copiar, obviamente, y esto lo que va a generar es una réplica exacta del elemento original, una o varias, podemos generar varias a la vez, ¿de acuerdo? Y todas las modificaciones que realicemos sobre cualquiera de esos objetos no van a tener ningún impacto en, en el resto de los objetos. Y esto es importante, porque esto es lo que hace que se diferencie, por ejemplo, de las instancias. En una instancia... Al aplicar el método de instanciar, generaremos uno o varios clones eh, exactamente iguales al original, pero cuando realicemos cualquier modificación sobre cualquiera de los objetos, ya sea el original o una de las instancias que hayamos generado, toda, eh, toda modificación va a tener eco en todos los objetos instanciados. ¿De acuerdo? Es decir... Que, eh, esto nos puede venir muy bien cuando lo que queremos es eh, digamos, no sé, dar forma a múltiples objetos a la vez que tienen que ser exactamente iguales los podemos instanciar y podemos ir dándole forma a uno de ellos y el resto va a ir adaptando de esa forma de acuerdo luego nos quedan las referencias y las referencias son un poquito peculiares mm, vamos a ver cómo os lo puedo explicar si yo tengo un objeto y le he aplicado, por ejemplo, un modificador, ¿vale? si después de aplicar ese modificador yo realizo una referencia, me va a generar una réplica exacta, igual en lo que a geometría se refiere y a sus componentes, y entre esos componentes estará ese modificador. Si yo eh, realizo eh, modificaciones en los objetos sobre todo lo que existiera inmediatamente anterior o o hasta el mismo momento, mejor dicho, en el que he realizado la referencia, ¿vale? va a tomar eco en todos los elementos referenciados. Ahora pongamos por caso de que en el objeto que he referenciado aplique un nuevo modificador, por ejemplo. ¿vale? Pues todo lo que ocurra con ese modificador ya solo va a impactar en ese objeto en el que estoy trabajando y no en el resto. ¿Vale? Es decir, toma una foto de cómo está el objeto en el momento de hacer la referencia, todo lo que hubiera antes de ese momento eh, va a impactar en todos los objetos, todo lo que generemos a partir de ese momento en adelante ya no va a impactar, ¿vale? En cuanto a modificaciones y cosas así me refiero, ¿Vale? Obviamente, eh, el resultado de aplicar estos métodos pues van a ser elementos que van a ser copias, van a ser instancias o van a ser referencias. Además de todo esto, eh, indicaros que 3ds max dispone de múltiples técnicas para poder realizar la clonación de los objetos. Eh, voy a echar un vistazo sobre ellas en, y, y voy a tratar de las todas, son varias, ¿vale? A, algunas en el vídeo anterior os hablé sobre herramientas de transformación que os explicaría más adelante. Este es el momento porque impactan en esta parte que os estoy explicando sobre las clonaciones de los objetos. Y nada, voy, vamos a ello. Primero, antes de nada, lo que voy a hacer es crear un objeto aquí, ¿vale? Vamos a crear un cubo para poder trabajar con él, ¿de acuerdo? Entonces, con mi cubo seleccionado, si yo me muevo al menú editar, tengo una opción que se denomina clonar. Y esta opción tiene un atajo de teclado que es control V, es importante que el objeto esté seleccionado, porque si yo no tengo nada seleccionado, esa opción está deshabilitada, obviamente. ¿vale? Bien. Cuando yo eh, clico en clonar, nos va a aparecer una ventana, que es esta, que es la Clone Options. ¿vale? En este caso en particular, esta ventana es diferente al resto de todo lo que os voy a explicar a continuación. ¿Vale? Cuando apliquemos otras técnicas, aparecerá esta ventana con una variante. Bien, voy a ello. Esta, esta ventana tiene eh, tres agrupaciones. ¿vale? Esta primera de aquí, donde nos está preguntando qué queremos hacer, si queremos realizar un, una copia, una instancia o una referencia. ¿vale? Tenemos este casillero de aquí con opciones relativas a la animación y que veremos cuando empiece a, a hablaros sobre animaciones en 3ds Max. Y está este casillero de aquí abajo que nos está preguntando el nombre que le queremos dar al nuevo objeto. De esta manera solo podemos realizar una única clonación. Solo un objeto. Entonces, yo puedo decirle que sea una copia, por ejemplo, y si le doy a OK, aparentemente no ha ocurrido nada. Pero realmente sí ha ocurrido. Tenemos dos objetos en la pantalla. Solo estamos viendo uno porque ambos están ocupando exactamente el mismo espacio. Si nos venimos aquí al explorador de escenas, estáis viendo que hay dos objetos creados. Yo tengo seleccionado el objeto 2. ¿vale? Entonces yo pulsando la tecla W lo puedo mover y veis que ahí está nuestro objeto original, el box 1. La siguiente opción que tenemos para realizar clonaciones de objetos es pulsando la tecla Shift. Pero es importante que previamente tengamos una acción de transformación seleccionada, ya sea eh, desplazar, rotar o escalar. ¿De acuerdo? Entonces, al seleccionar cualquiera de esas eh, tres opciones y manteniendo la tecla Shift presionada, lo que vamos a generar es un nuevo clon. Voy a seleccionar este objeto, voy a decir que quiero moverlo, por ejemplo, aprieto la tecla Shift o mayúsculas y al moverlo aparece la ventana. Y aquí viene la variante que os comentaba antes la ventana con todas las opciones ya disponibles, donde tenemos, aparte de lo que yo os he explicado, un, un casillero en el que nos está indicando cuántas copias queremos realizar de nuestro objeto. Más bien, cuántas clonaciones queremos realizar de nuestro, de nuestro objeto en base a lo que nosotros digamos que es lo que queremos hacer. ¿vale? Entonces yo le puedo decir que quiero dos, tres instancias, por ejemplo, vale, de este objeto. Y, y las va a denominar como yo quiera. Yo le puedo decir aquí que le llame cajita. ¿vale? Y luego les va a ir incrementando. Cajita 001, cajita 002, etc. ¿Vale? Le voy a dar a OK. Bien. Fijaros. Ha creado las instancias. Pero. Y esto es importante. Ha respetado la transformación que he realizado. Es decir. Supongamos que eh, lo he desplazado diagonalmente de 30 centímetros, por ejemplo, pues todas las clonaciones que he ido realizando posteriormente en base a, a los parámetros que yo le he indicado, van a ir separadas esa misma distancia. ¿vale? Fijaros que ha respetado este objeto con respecto a este, está en la misma posición que este con respecto a este. ¿Vale? Bien, vamos a ver lo que os estaba comentando antes sobre las acciones, las modificaciones que podíamos realizar sobre un objeto que se si impactaban, que si no. Mirad, yo voy a seleccionar este objeto. Este es el original, POX 1. ¿vale? Y para que veáis eh, lo que ocurre, voy a poner... Voy a pulsar F4. ¿vale? De tal manera de que ahora no estáis viendo nada, pero si yo amplío aquí el número de segmentos ancho de, del objeto vale y le digo que tenga oh, perdón uh, estoy dando el F5 disculpa vale así bien mirad veis lo que está ocurriendo a este objeto Le estoy aplicando nuevos segmentos estoy haciendo una modificación en el objeto esta era la copia ¿vale? la copia no está teniendo en consideración las modificaciones que estoy haciendo aquí es independiente, es un objeto completamente independiente. Sin embargo, mis instancias, todas, están teniendo los mismos segmentos. Pero es más, no necesariamente tiene que ser el objeto original. Puedo coger cualquiera de las instancias y aplicar una modificación. Y esa modificación, como veis, se la está llevando a todos los objetos. Todos los objetos, aunque eh, físicamente están ubicados en diferentes sitios, internamente es el mismo objeto. Por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis. Entonces, si yo hago una modificación, modifico todos a la vez. ¿vale? Me he dado cuenta que se me ha olvidado una cosita que contaros en relación a las instancias. He tratado de reproducir eh, lo que tenía en el vídeo eh, que estáis viendo, vale porque estoy grabando en otro día esto, y para poder explicaros eh, una cosa sobre las instancias. Como os comentaba hace un momento, os decía que... Mmm, a modo de comprensión podríamos entender que todos estos objetos, aunque físicamente están ubicados en diferentes eh, sitios, internamente para 3D Max es más o menos como si fuera el mismo objeto. ¿vale? Eh, realmente lo que tienen es un vínculo entre ellos, están eh, compartiendo la información todos ellos de, que, de todo lo que estamos modificando y ese vínculo nosotros lo podemos romper, ¿vale? Podemos eliminar ese vínculo y hacer que nuestro objeto o nuestros objetos instanciados sean objetos independientes, como la copia que teníamos en el vídeo que estáis viendo, ¿vale? Para ello, eh, desde esta misma pestaña en la que nos encontramos, ¿vale? Eh, podemos seleccionar, por ejemplo, voy a hacerlo en dos tandas, voy a seleccionar dos objetos, ¿vale? De los que están instanciados, y eh, fijaros que esto, en el momento que hicimos la instancia, si echáis un, un vistazo al vídeo hacia atrás lo veréis, este icono de aquí se activa, ¿vale? Este icono lo que nos va a permitir es hacer único o únicos los objetos que seleccionamos, ¿vale? Imaginad que nosotros queremos que eh, de estos cuatro eh, cubos que están instanciados, estos dos lo estén por un lado y estos dos lo estén por otro. ¿vale? Seleccionamos los que queremos separar, ¿vale? Y hacemos clic aquí. A continuación nos va a hacer la siguiente pregunta. Nos indica eh, si lo que queremos es hacer entre los que tenemos seleccionados también que sean independientes, ¿vale? Si respondemos que no, todo lo que tengamos seleccionado va a hacer un grupo de instancia, ¿vale? Para que lo entendáis, no, no hay una agrupación, hay grupos en 3D Max, no lo entendáis como aquello, ¿vale? Simplemente va, vamos a tener unos cubos instanciados entre ellos y los otros los va a hacer independientes, ¿de acuerdo? Le decimos que no y fijaros, estos dos siguen teniendo este icono activo, siguen estando instanciados entre ellos y si yo realizo una modificación aquí, veis que ya eh, la hace sobre este, pero sobre estos no. ¿vale? Si yo me vengo aquí, estos cubos están instanciados entre ellos mismos y si aquí hago una modificación, le quito por ejemplo un segmento, ¿vale? Veis que en este lo, lo quita también, pero en el resto no. Es decir, tenemos por un lado estos dos elementos instanciados entre ellos mismos y por otro lado estos dos elementos instanciados por ellos mismos, ¿vale? Con ellos mismos. Ahora bien, imaginad que hemos realizado... Eh, una serie de instancias, eh, hemos hecho unas modificaciones que van a ser comunes a todos los objetos que están instanciados y llega un momento en el que tenemos que empezar a hacer modificaciones en cada uno de ellos de forma independiente, ¿vale? Podemos eh, romper la instancia entre todos ellos. Si yo selecciono el objeto, los objetos que están instanciados, este lo está con este y este lo está con este de aquí, no me lo permite hacer. Tienen que ser este. Si le doy aquí, me lo va. Va a romper esa instancia. ¿Vale? Ya está rota. ¿Vale? Y este ya eh, no tiene ese enlace. Y entre estos dos, si yo selecciono este, por ejemplo, y pincho aquí, rompo la instancia. De tal manera de que si yo ya hago aquí modificaciones, no tienen efecto en ninguno de ellos. Aquí exactamente igual, ¿vale? No tiene ningún efecto en los otros. Este exactamente igual y este exactamente igual. ¿Vale? Bueno, os dejo con el vídeo para que sigáis viendo el resto de la teoría. Vamos a ver las referencias. Vamos a considerar este objeto y con este objeto vamos a aplicar una referencia. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio. Shift, arrastro, ¿vale? Y les voy a decir que sea una referencia. ¿De acuerdo? A esto le vamos a llamar referencia. ¿Vale? Bien, lo voy a traer un poco más para acá. Entonces, eh, este objeto y este objeto están referenciados. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos objetos ahora mismo visualmente hablando? Bien, eh, recordar cuando os he ido a hacer las modificaciones de estos objetos que me he puesto en esta pestaña. ¿Vale? En esta pestaña nos aparece esta cajita, que es donde se van ubicando nuestros modificadores. Bien, fijaros en esa línea azul. Estoy en el objeto referenciado. Si yo me voy al objeto original, no tiene esa, esa barrita azul. ¿vale? Este sí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Bien, todo lo que quede por debajo de esta barrita azul impactará en los dos objetos. Todo lo que quede por encima de esa barrita azul ya no va a impactar en los dos objetos. vale Hasta este momento... No teníamos modificadores eh, asignados al objeto ni nada por el estilo, pero si los estuvieran cuando nos posicionáramos en el objeto referenciado, aparecerían por aquí debajo. ¿vale? Si yo aplicara un nuevo modificador a este objeto, por ejemplo, no sé, Edit Poly, se ha posicionado por encima del objeto. Si yo me vengo aquí, este no lo tiene, este sí. Ahora si yo esto lo muevo abajo, ¿vale? aquí aparece, os fijáis, es decir, esa barrita lo que quiere eh, o, o cómo funciona eh, viene a ser algo así como vale hasta este punto de aquí hasta aquí eh, todo lo que hay. Eh, lo voy a aplicar a todos los objetos referenciados, ¿vale? Todo lo que vaya siendo nuevo, que va a quedar siempre por encima que es como lo hace 3ds Max va poniendo por arriba las cosas, ¿vale? Eh, todo lo que sea nuevo por encima de esta barrita solo va a impactar en nuestro objeto y no en el resto esté referenciado o no y todo lo que quede por debajo de esa barrita si yo quiero que, por ejemplo estoy aplicando un modificador ahora mismo estoy aplicando un modificador a este objeto y a mí me interesa que mis objetos referenciados tomen ese, ese eh, modificador también porque el resultado que estoy obteniendo es el que, el que estoy buscando pues tan fácil como moverlo abajo entonces ya lo muevo abajo de la barrita y entonces ya se la aplica a todas las referencias de acuerdo bien además de estas eh, opciones tenemos hay una opción más hay una, una técnica más que no voy a explicaros ahora os la explicaré más adelante porque tiene que ver con las animaciones. Esa técnica se llama instantánea o snapshot, ¿vale? El snapshot lo que nos va a permitir es eh, realizar una clonación de un objeto sobre, sobre el tiempo, ¿vale? En determinados fotogramas puedo eh, recrear eh, un único clon en, cualquier, en cualquiera de esos fotogramas, ¿vale? Ya veremos qué funcionalidad tiene todo esto, qué la tiene. ¿De acuerdo? O bien lo que puedo realizar es diferentes clones espaciados en toda una ruta de animación, ¿vale? Y entonces puedo tener, pues, no sé, dos, cuatro, seis clones de mi objeto eh, a lo largo de una ruta de, de animación de ese objeto, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante, tiene su funcionalidad, insisto, ¿vale? Pero como no hemos visto las animaciones, tampoco os quiero aturullar mucho. Bien, en el vídeo anterior os estuve hablando sobre las, eh, eh, algunas herramientas de transformación que existían y que no entré a, a explicaroslas porque impactaban en otras cosas que os iba a explicar más adelante. Esas cosas son precisamente esto que estamos viendo ahora, ¿vale? todas las acciones de clonación. Entonces, esas herramientas, eh, una de ellas era la herramienta Array. La herramienta Array lo que hace es crear elementos... Eh, que ya están, eh, cualquier elemento, ya esté modelado o no, ¿vale? Y lo va a, a reiterar en la escena tantas veces como nosotros le pidamos, ¿vale? Tenemos esta herramienta en el menú de herramientas, obviamente. Y está aquí. Bien, si yo selecciono la herramienta Array, nos aparece esta ventana. En esta ventana tenemos diferentes secciones, no voy a entrar a explicarla al detalle, porque tiene muchísimas cosas y ya se está haciendo un poquito largo el vídeo, pero bueno, os voy a contar un poco por encima, vale, eh, nosotros podemos eh, aplicar transformaciones de array, vale, en base a eh, incrementos de los diferentes ejes, ya sea en un movimiento, en una rotación o en una escala del objeto. ¿vale? Esta parte es de transformación. Aquí lo que, podemos, lo que le indicamos es los arrays, las copias que va, no las copias, perdón, los clones que va a generar si van a ser copias, instancias o referencias. Y... Eh, ¿Cuántos elementos va a poner? ¿Vale? Yo le voy a decir aquí 5. ¿Vale? Vamos a dar OK. Y aparentemente no ha ocurrido nada. Pero fijaros aquí. Nos ha creado todos los elementos en el mismo sitio. ¿Vale? Y están ahí. ¿vale? Si yo voy moviendo, veis que están aquí todos. ¿De acuerdo? Y este es el, el original, ¿vale? Bien, voy a ir deshaciendo un poco, voy a ir quitando cosas de pantalla, ¿vale? Vamos a quedar así. Bien, eh, esta es la herramienta RAI. Eh, nos ha creado los objetos en el mismo sitio, pero en ese panel le podemos decir que haga una transición de tal, tales centímetros de distancia, ¿vale? O tantos grados de rotación, si lo que queremos hacer es una rotación o lo que sea, ¿vale? Y lo aplicaría. Lo iría aplicando. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos disponible es Mirror. ¿Vale? Que vendría a ser algo así como simetría. O eh, el espejo, que es la traducción literal. Y la tenemos aquí. ¿Vale? También la tenemos aquí. Aquí arriba, perdón. Ahí. ¿Vale? Si hago clic aquí, me abre esta ventana. Y en esta ventana tenemos diferentes opciones para seleccionar. Una en concreto, esta de aquí, no eh, va a generar ningún tipo de clon, simplemente va a aplicar el efecto, ¿vale? Y va a voltear el objeto o lo va a... Eh, va a aplicar al objeto el efecto que le queramos aplicar, ¿vale? Y aquí sí va a generar copia del objeto, copia instancia o referencia del objeto. Nosotros indicaremos sobre qué eje queremos realizar... La simetría le indicaremos con qué estanciamiento vamos a generar esta, este efecto. Vaya. ¿Vale? Por ejemplo, ahí lo puedo hacer en el eje Y, por ejemplo, en el eje Z, varía hacia arriba, o sobre dos ejes. ¿Veis? Aquí estamos viendo directamente cómo se va a aplicar el efecto. Si lo que queremos es una copia, una instancia o una referencia. Y ya está. Entonces, lo que, el, el, lo que hace esta herramienta, para que lo entendamos, es como si pusiera un espejo allá donde nosotros hemos marcado ese offset, ¿vale? Y eh, para reflejar el objeto que tenemos a un lateral en el otro, ¿vale? O los, o los ejes que hayamos seleccionado. Pero esta herramienta de transformación, además de esto genera una clonación de un objeto en base a como nosotros queramos, ¿vale? Existe una herramienta más que se llama Spacing Tool, que lo que va a realizar es una distribución a lo largo de una determinada ruta definida por un spline o entre un par de puntos, va a distribuir, pues, el elemento o los elementos que elijamos, ¿de acuerdo? Para hacer esa distribución va a realizar, pues, una clonación del objeto. Esta opción, y entraremos a verla más en detalle más adelante, la tenemos aquí en herramientas, en alinear y spacing tool. Si os fijáis, eh, aquí tenéis un gráfico sobre cómo actuaría esa línea amarilla que tenéis en pantalla. Esta línea amarilla sería esa ruta ¿vale? definida por un spline, este sería el objeto sobre el que queremos realizar eh, esas reiteraciones y el resultado sería esto. En el ejemplo lo que nos está mostrando es una guirnalda tipo de Navidad, ¿vale? Pero este sería el efecto que llevaría a cabo eh, esta herramienta, ¿vale? Ya casi para finalizar con las técnicas de clonación que tenemos, existe una eh, herramienta más que es de clonar y alinear que nos va a permitir distribuir los objetos eh, de origen en función a la selección actual a una segunda selección de objetos de destino. Y está aquí también, vale que será, os he dicho, clonar y alinear. Clone and Align. ¿vale? Y sería esto que estáis viendo aquí. Aquí en el ejemplo lo que toma es un elemento que es una silla, ¿Vale? Está trayéndose de un autocad una distribución de una mesa de reuniones y eh, aplicando esta herramienta lo que está haciendo es llevar esta silla a cada una de esas figuritas que tenemos puestas en el suelo y hace la distribución de las sillas de esa manera. ¿De acuerdo? Así es como funcionaría esta herramienta. También la veremos más adelante con calma. ¿De acuerdo? No quiero extenderme ya mucho porque el vídeo se está haciendo un poquito largo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya la última opción que nos queda para realizar copias y, y de, de nuestros objetos es aquí, en el explorador de escenas. Y es tan sencillo como copiar y pegar, ¿de acuerdo? Eh, botón derecho permitirá clonar. Bueno, si yo hago control C... Control C, Control V, ¿vale? La pega y me pregunta cómo quiero pegar este objeto. Obviamente solo estamos realizando una copia, así que nuevamente esta ventana que nos aparece en pantalla carece de ese eh, esa opción que había para ir incrementando el eh, número de copias, ¿vale? Bueno, parece ser que hemos metido una... ¡Wow! Está haciendo aquí un montón de, de cosas, de copias, claro. A ver, vamos a ir deshaciendo. Y lo vamos a hacer bien. Voy a seleccionar esta cajita, por ejemplo. O control, copy, control, V. Y ahora ya sí. ¿Vale? Bien. Bueno, estas son las diferentes opciones que tenemos para realizar estas acciones. Siento no haberos eh, hecho muestras gráficas más bonitas ni nada por el estilo. Lo que me interesaba era que vierais cómo funcionaba. Ya entraremos en su debido momento a realizar trabajos de moderado y demás y vamos a explotar este tipo de opciones, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.